Mi nombre es María de Jesús Ramos, este, vengo de un grupo, bueno, vengo de la Sierra Norte de Puebla, de una comunidad indígena, Huitzilán de Cerda. Estoy en un grupo de Consejo Ciudadano. Pues Huitzilán de Cerda es es este, gobernado o secuestrado, como se pueda decir, por antorcha campesina. Eh, al ver que hay muchos atropellos sobre los derechos humanos, hay muchas injusticias, eh, y al ver que las autoridades municipales no, no hacen su trabajo, sino que pues, ellos mismos cometen todas esas injusticias, eso nos motiva a, a organizarnos y, y a trabajar sobre estos derechos, a motivar a la gente, pues. Pues fue hace 32 años cuando llega a Huitzilán y había, había un, un poco de problemas en Huitzilán y entonces ellos aprovechan ese espacio para llegar a... porque llegaron matando, dicen que fueron defensores, pero no porque llegaron matando a inocentes, gente inocente. Después de eso pues se, se agarran del poder ¿no? que tienen porque me imagino que tuvo el apoyo del gobierno para llegar ahí, entonces después de eso pues lo agarran el pueblo así como secuestrado, ¿no? O sea, nada cambió. Lo que estaba pasando en Huitzilán había violencia, había muertes. Eh, nada más se qui lo quitaron a los demás para que entraran ellos. Entonces, hasta ahorita, pues es lo que ha, ha este, existido en Huitzilán. De hecho, nos lo han repetido. Que si nosotros este, no estamos con antorchas, si nosotros nos nos vamos en otro lugar o pertenecemos a otras organizaciones pues que pues casi casi nos amenazan directamente que nos vamos a morir porque dicen antorcha es luz antorcha es la vida y entonces este, en esa forma pues ellos eh, toman el control del, de la gente del pueblo y obviamente pues todos los recursos que le llega pues el gobierno es en sus manos de la autoridad ¿no? del presidente municipal de repente empezamos a invitar o a decir si sufren algunas injusticias que no se callen, que, lo, que pongan una queja o que lo denuncien. Entonces cuando vemos que la gente empieza a perder ese miedo y empieza a participar, ese es el momento en que nosotros nos sentimos también motivados y pues, felices, ¿no? que no estamos solos. Ha funcionado bien lo que, han hecho, lo que hemos hecho, pues nosotras las mujeres, y, y pues sin duda que me imagino que los hombres también en algún momento pues han, han luchado con esto también, pero pues ahorita está, está este fuerte esto de las mujeres y por eso yo los invitaría a que se sumen.